Como resultado de la evaluación efectuada entre las autoridades del sector económico a la cabeza de los ministros de Economía y Finanzas Públicas y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en atención a las demandas expresadas por los distintos sectores de la economía del país, el gobierno decidió otorgar un periodo de gracia para la reprogramación y o diferimiento de créditos. Mediante circular ASFI 668, la Autoridad de Supervisión Financiera ha hecho conocer a las entidades financieras la resolución ASFI 3 3.2021, mediante la cual hace conocer lo siguiente. Incorpora en la sección 10 un acápite relacionado con el periodo de gracia. Con esta modificación se posibilita de que aquellas personas que todavía, a pesar de todas las ventajas que se han establecido, en el decreto supremo, pudieran tener alguna dificultad para la cancelación de los créditos, puedan eh, tener con este periodo de gracia, que como mínimo, se está poniendo una base, es de cuatro meses, y en función a la evaluación que se haga, podrán ya las características de cada uno de los deudores, haciendo un análisis caso por caso, que eso es lo importante, podrán con la entidad financiera, acordar un plazo mayor. En ese entendido, todas las personas que se han acogido a un programa de diferimiento especial como el que se ha anunciado, pueden ahora solicitar de programaciones o de financiamientos y también pueden adecuarse a este periodo de gracia de al menos cuatro meses. ¿no? Eh, con este mecanismo estamos brindando un apoyo, un alivio, prácticamente al universo total de, de prestatarios que se han acogido a este programa de diferimiento.